Tu ángel de día cumple tus deseos con lluvia de estrellas de luna. Desde el cielo traigo estrellas de luna para ti. No solo te protegerán, sino que guiarán tu camino. Todo lo que hoy hagas, será fructífero, fecundo. Mi presencia es un símbolo de la esperanza. También puedes recibir noticias de algo referente a tus actividades, que será el fruto de tus acciones anteriores. La intuición te llevará al sitio exacto y correcto. Te recuerdo que la esperanza nos da la inspiración. Te traigo esperanza, buena salud, crecimiento de tu inteligencia y en especial optimismo. También te daré luz y un nuevo significado a la vida, la divinidad de naturaleza. Todo el mundo necesita un objetivo en que creer, y mientras este objetivo está vivo dentro, todo es posible. Si dejamos de creer y perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar, se apaga la luz en nuestros corazones, y en última instancia, en nuestras vidas. Puede ser que se anuncie un niño. Mi mensaje llega para detener y aquietar tu mente, con el fin de que puedas llegar a meditar adecuadamente, para recordarte que cuando nos quedamos quietos, la verdad interior se nos revela. Te traigo el mensaje del retorno de la salud física y espiritual. Nuevos comienzos y nuevas experiencias te pondrá la vida por delante. Estás bien protegido y bendecido. Te hablo de la calma que sigue a la tormenta, y un periodo de búsqueda. Esta, consiste en encontrar una forma de que tu estrella del alma brille con su luz. Con mi lluvia de estrellas de luna te premiaré con la fe en ti mismo y en el destino. Vengo como símbolo de tu fe en el futuro, y te ayudaré a reunir las fuerzas necesarias para ampliar tus conocimientos y desarrollarte emocionalmente y espiritualmente. Vengo a indicarte que estás en el camino correcto. Esto implica que tus cimientos son firmes, y tendrán éxito por eso te sugiero que sientas una sensación de alivio y tranquilidad. A nivel de salud, mi lluvia de estrellas te indican que las mejoras se llevarán a cabo. Te encuentras con la curación. Nada temas, estoy contigo.